Así se podía ver desde el aire de la ciudad de Iskerdán, en la provincia turca de Ajatay. Los países de la Unión Europea han puesto ya en marcha operaciones de ayuda cuando el número de víctimas mortales ya supera las 32.000 entre Turquía y Siria en el terremoto de 7.8 en la escala de Richter. La ministra de Defensa de España ha anunciado que dos aviones del Ejército del Aire van a colaborar en las tareas de búsqueda y rescate. Francia enviará 139 personas para ayudar también en las mismas. El presidente turco Recep Torán dijo que había recibido ofertas y ayudas de 45 países durante el lunes y martes siguiente luego de varias regiones afectadas y muchos ciudadanos preferían no regresar a sus casas un edificio se derrumbó en basic ciudad de mayoría kurda de diar en como este inmueble cientos se han venido abajo en las zonas afectadas una cámara del canal jha grababa estas imágenes cuando en una repetición de 7.5 en la escala de Ritter hacía desplomar otro de esos inmuebles. El sismo causó daños totales y parciales en pueblos y ciudades del noroeste. Derechos humanos con sede en Gran Bretaña, socorristas y civiles sirios seguían sacando en las últimas horas los cuerpos de las víctimas por debajo de los escombros de los edificios derrumbados en las ciudades de Hama y Afrin, fogatas de noche para no interrumpir las labores de rescate, como el de este niño de Siria o este otro ambos realizados por cascos blancos sirios, han hecho un dramático llamamiento el tiempo se acaba, cada segundo puede salvar una vida, incluso le dan a un recién nacido ¿Dónde está mi mamá? pregunta esta niña Miles de personas han podido ser rescatadas con vida, pero hace falta más manos y sobre todo equipo especializado, preocupan especialmente las zonas donde hay gente viva sepultada a la espera de que lleguen rescatistas, hay una mujer ahí, abajo gritando y no viene nadie Soyosa Denise que no para de hablar con ella. Para los supervivientes la noche también ha sido dura con frío, lluvia y nieve y pocos albergues donde puede refugiarse el gobierno turco. Dice que ha alojado a 380 mil personas y planea evacuar a 13 millones. Ayúdenos Solloza Zenet que ha perdido varios de sus familiares mientras algunas zonas esperan que llegue ayuda aunque cunde el desánimo en otras ya está viendo los casos y saqueos de tiendas de algunos lugares acabamos de llegar al aeropuerto de estambul que ya estamos en contacto con funcionarios del ministerio de interior turco y nos estamos desplazando con ellos hacia un avión con destino a Dana. ya están los materiales y los perros ...de rescate en el avión y estamos trasladándonos con ellos para estar lo antes posible en el terreno. Una vez que llegamos a Dana, que es el aeropuerto más cercano operativo, pues ya empezamos alguna zona de trabajo a primera hora mañana a trabajar con los traslados en ambulancia cientos de heridos en el oeste de Siria. El terremoto que sacudió la región ha recibido allí los primeros auxilios. Osama de Mohammed junto con sus hijos son los ubicados los supervivientes del edificio en el que vivían. El personal sanitario está completamente desbordado por la situación. A diferencia de Turquía, Siria es un país en guerra y muchas zonas con infraestructuras dañadas por los combates, muchos edificios con daños estructurales levantados apresuradamente para albergar a la población. Rusia recrudece los ataques en el este ucraniano. Los servicios de protección civil intentaron limpiar el escombro. Esta calle es el centro del arco. Después de que impactaran al menos dos misiles en pleno centro de la ciudad del distrito de Kilibysky, el alcalde los identificó como misiles S-300, las tropas ucranianas muy disputadas de Doña bulevar y Lima territorial, sin armas de largo alcance, las autoridades ucranianas han insistido en que no podían hacer frente a la ofensiva de Rusia en el aeropuerto de Halifax Staffin, en Canadá se preparaba este fin de semana el envío de armamento que incluye carros de combate pese a las llamadas de evacuación quedan vecinos aún en Bamut son los últimos habitantes de la ciudad algunos de ellos rezan por la paz en una misa celebrada en el sótano de la iglesia de todos los santos de Olexi tiene una tienda de bicicletas en Kiev en el frente y han pedido que modifique algunas para usarlas militarmente como esta bicicleta para transportar material lo último que me han pedido es mucho más sencillo y práctico un invento que permite llevar entre 100 y 120 kilos de material y desde Alemania le han enviado dinero para adaptar otra bicicleta para uso militar. La tecnología es básica en Ucrania en estos tiempos de guerra. Esta aplicación te avisa si hay alerta antiaérea. Aquí te dice cuándo se desactiva la alarma. Es muy difícil es muy útil porque cuando las alertas antiaéreas suenan, tiendas y restaurantes cierran, Seis mil brigadistas luchan contra el fuego en Chile de noche, también de día apoyados por 100 aeronaves el sol se veía como una bola de fuego, se ha decretado el estado de catástrofe en tres regiones del centro del país, hay unos mil evacuados, hay fallecidos y más de 900 heridos que dolorosos, porque ha fallecido gente quemada en sus casas pero igual duele porque el esfuerzo de una vida algunos colegios y albergues se han habilitado para ayudar algunos de los incendios fueron provocados según dice el presidente gabriel boric cree que algunos son intencionados hay varios detenidos en todo el país y activos unos 200 incendios 21 de ellos en alerta roja según la agencia forestal de chile con riesgo que afectan a personas y a poblaciones, el gobierno ha pedido la ayuda internacional. Brasil, Argentina son países que ya confirmaron que mandarán refuerzos, entre ellos España, una unidad de la URNE, ya está en camino a Chile, vive la peor ola desde el 2017 cuando el fuego dejó 10 y 500 hectáreas afectadas. No olviden amigos eh, suscribirse a nuestro canal, darle like, activar la campanita de notificaciones para mantenerlos informados día a día de lo que acontece en todo el mundo.